crítica jurídica ahí hay varias eh, claudia ahorita les va a comentar algunas que son claves eh, para de acuerdo a lo que ella viene trabajando y asimismo esa misma eh, carpeta eh, que la vamos a ir enriqueciendo durante todo el, el seminario porque aparte de esta carpeta estas eh, cuatro eh, estas seis carpetas hemos incluido otra más que es de los materiales extras se recuerdan que tanto México Nación Multicultural como otros ponentes nos han dejado sus materiales. Bueno, entonces en esa otra carpeta hemos incluido, en la carpeta materiales extra, vamos a incluir todas esas otras eh, carpetas que pueden ser de su interés. Asimismo, también eh, me di también a la tarea de hacer, pues quizás para los que somos un poco menos eh, eh, modernos o postmodernos, eh, pues las típicas... Eh, memorias USB y entonces me permití hacer una, una copia de, eh, de todos los documentos eh, incluidos en carpetas de trabajo para que ustedes ya tengan todas sus, eh, todas sus lecturas, eh, obviamente que las vamos a ir enriqueciendo a lo largo de las, eh, de, del seminario con nuevos materiales, incluso con nuevas lecturas que nos dejan los, los eh, autores porque... Lamentablemente, por muchos motivos, eh, nosotros no hemos podido incluir dentro de las páginas oficiales de la UNAM un, eh, un espacio, un lugar, eh, ya lo hemos eh, solicitado, pero no hemos podido eh, concretarlo para que podamos tener nuestra página web eh, personalizada de este, de este seminario. Y la, las posibilidades que nosotros tenemos en nuestra UACM nos limitan mucho en cuanto a espacio de servidores para poder apoyarnos de esa manera. Normalmente los profesores en la UACM trabajamos a través de blogs, pero sentimos que, eh, dada la relevancia del seminario, no está a la altura de las expectativas que ustedes puedan tener. De manera que eh, lo más eh, sencillo es justamente estas, eh, estas dos informaciones que para los que... Eh, están llegando, eh, se las hacemos eh, llegar que es que tenemos una nueva cuenta de correo electrónico eh, que vamos a tener nosotros dos y por el otro lado que ya tenemos estas carpetas en Dropbox eh, eh, que se las vamos a enviar a través de la nueva dirección de correo electrónico y asimismo también tenemos la memoria pues para que de una vez copien todo el material y se lo lleven a casa y ya se les sea un poquito más eh, eh, más eh, más rápido, digamos, el acceso a las lecturas, eh, nos disculpamos, eh, eh, tanto Claudio como yo, asumimos totalmente el, eh, los inconvenientes que les pudieran haber ocasionado esta, esta, esta comunicación con, con nuestros asistentes, nosotros siempre hemos pensado que incluir a nuestros estudiantes dentro de las actividades académicas es relevante, sin embargo, también necesitamos, pues, hacerlo de una forma eh, quizás más personalizada y de esa cuenta pues nosotros dos pues, lo vamos a realizar. Le doy la palabra a Claudia y ya luego ya iniciamos porque ya, nos, ya todos nuestros ponentes desde muy temprano ya muy ansiosos por iniciar sí, nuestra sesión. Sí, bueno, son mensajes locales, digamos, si sí, el inconveniente o el malentendido surgió de una comunicación parece, de correo electrónico con uno de, los, de nuestros asistentes y como dice el doctor Carlos, bueno, nuestra, no hay ninguna mal intención o, o intención de tener una informalidad de trato como la que desgraciadamente se, se dio con, con un correo electrónico este, y, y bueno, pues la explicación es, de, es esta bueno, son muy jóvenes y con nuestra intención es tomar en cuenta a nuestros estudiantes ¿no? como lo acaba de decir el doctor Carlos eh, por eso es que vamos a retomar personalmente este, la relación con ustedes en cualquier otra circunstancia también pueden contar en lo que es relación este con, con el seminario con Iván Iván este el correo de Iván es el del pluralismo jurídico es Iván Iván Iván, Iván tapia Aroba, Iván tapia arroba pluralismo jurídico punto com para cuestiones a lo mejor extras, precisas y demás. La comunicación con el seminario, que vamos a manejar directamente el doctor Carlos y yo, los únicos que vamos a tener acceso al correo, es seminario derecho intercultural, todo pegadito, arroba gmail.com. Gmail. .com. Gmail ¿no? Eso de que el inglés a mí no da bueno. este seminario derecho intercultural, pegadito, arroba gmail.com. Ese correo vamos a tener acceso exclusivamente al doctor Carlos Ordóñez y su servidor. Por otro lado, eh, los documentos que se van subiendo a las carpetas, hay documentos que son complementarios, lecturas complementarias y lecturas que proponen nuestros ponentes. Así como después se irán complementando con las mismas presentaciones o trabajos o cuestiones información extra que el ponente tenga bien eh, compartirnos después de su eh, participación se les dirá por supuesto eh, qué lecturas estarían previstas para la semana siguiente en este caso la semana siguiente estaban hablando de él, teoría jurídica crítica puntualmente hablaré de eso yo creo al final de la sesión para dejarles por supuesto el mayor espacio posible a nuestros invitados eh, no. creo que eso es todo entonces pasamos ¿tienen alguna duda? queríamos, no, bueno, fue una situación que nos molestó mucho, eh, porque nuestro trato siempre ha sido lo más serio, lo más eh, cordial, lo más respetuoso, y, y bueno, sucedió esta circunstancia que me enteré yo, por cierto, este, el día de ayer, entonces pues, nos molestaba mucho, teníamos que expresarlo. ¿no? Eh, ¿Hay alguna duda, alguna, alguna opinión, alguna observación? Sí, por favor. Eh, bueno, pues buenos días a todas y a todos. Yo me he comentado con el doctor Carlos la posibilidad de que nos pudiéramos presentar. Porque, eh, bueno, yo afortunadamente puedo presentar con algunas compañeras y compañeros en el coffee break, pero me parecería que para integrar al grupo sería importante, no sé, lo dejo a la consideración desde luego de ustedes, si sí. pudiéramos conocernos en dos minutos quiénes somos, dónde venimos, incluso para ir sumando esfuerzos. Sí, para, para ir sí, porque sí, eso, a eso estaba contemplado desde la primera sesión. que que nos comieron el tiempo terriblemente, pero sí, eso ha contemplado desde la primera sesión. Ha sido el tiempo nuestro peor enemigo, pero sí, sí lo tenemos eh, presente, esa situación, por supuesto que sí. Gracias. Bien, pues sin más, vamos a hacer la presentación formal de nuestros dos ponentes que nos acompañan el día de hoy. Eh, primeramente, la doctora Marina Alonso Bolaños, quien es etnóloga, maestra en Antropología Social por eh, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, maestra y doctora en Historia por el Colegio de México, asimismo eh, titular de la confeca del Instituto Nacional de Antropología e Historia y además investigadora de ahí, eh, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, docente de posgrado en la UNAM y en la Educación Abroad Program de la Universidad de California, Realiza también investigación antropológica e histórica sobre poblaciones indígenas, soques y mayenses en general. Es investigadora además del Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas del IMA desde 1999, eh, que por exceso de modestia creo que no ha dicho que ha sido también pues, la batuta académica del proyecto eh, sobre Chiapas. Ha publicado diversos libros, artículos académicos, series radiofónicas y series fonográficas en torno a las contribuciones y la mitología indígena y mesoamericana en general, expresiones musicales indígenas, sistemas normativos indígenas, migración, territorialidad e identidades indígenas en Chiapas, entre otros. En 2014 fue investigadora visitante de Fulbright García Robles en el Smithsonian Institution y durante un semestre del 2016 fue profesora invitada a establecer la cátedra México, impartiendo el curso de Mexican Ethnography en el Departamento de Antropología de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Eh, Asimismo también nos acompaña en el día de hoy el doctor Javier Gutiérrez Sánchez, eh, quien realizó estudios de licenciatura en la en Antropología Social, en la ENA, nuestra querida Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestría y doctorado en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, desde donde pues, nació una amistad ya eh, muy larga, eh, fue investigador también del Instituto Nacional Indigenista, hoy CDI, consultor nacional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, actualmente forma también parte del equipo Chiapas del Programa de Etnografía, de Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio que se realiza con la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia es profesor en las facultades de Filosofía y Letras y la de Ciencias Políticas así como en el posgrado de Antropología de la UNAM su tesis doctoral además fue premiada como una de las mejores tesis doctorales de los posgrados de la UNAM entre sus obras más importantes se encuentran Construcciones, Espacios, Poderes y Fronteras territorialidades soxiles y celtales en Chiapas y la migración de la población indígena en la frontera sur causas y perspectivas eh, sin más yo les cedo el uso de la palabra a ellos que van a trabajar como, eh, como equipo que son eh, y van a tratar de hacernos todo este enorme y maravilloso panorama que son las regiones indígenas de México pues, eh, agradezco mucho la invitación Ello, desde hace buen rato estamos trabajando en, en el equipo de Chiapas. Y pues eso ha sido como nuestra labor de los últimos años a pesar de otras actividades más. Y es un placer estar con ustedes. Eh, sin más preámbulos, eh, eh, eh, eh, vamos a iniciar esta sesión. Eh, una de las primeras cuestiones que nos aparece en trabajo de campo. Ustedes saben que la etnografía es como el sustento eh, de la misma etnología y de la antropología. Es que hoy, actualmente, desde nuestra experiencia y conociendo el trabajo de los colegas eh, de los equipos regionales en, eh, que trabajamos en el INA, es que no podemos, sino, eh, sino eh, eh, con, más bien constantemente, nos están apareciendo en nuestro trabajo de campo dos problemas fundamentales, uno que tiene que ver con aquellas eh, perspectivas de la población indígena que tiene que ver con sus convic convicciones rituales ¿no? y la otra es que eh, nos lleva a preguntarnos qué significa hacer etnografía en el día de hoy en, ante un panorama de lo que significa el neoliberalismo. Eh, si nosotros hacemos prácticamente un escaneo del país y de las diferentes poblaciones nos aparecen eh, sin más ni más los problemas desde la eh, industria minera en los raraburis ¿no? en los tarab, en la, en los, entre los tarahumaras con la extrac, extracción de oro, ¿no? hasta las mineras que prácticamente se han expandido en todo el país y tenemos ejemplos eh, eh, eh, emblemáticos como eh, en, en la zona de los buchones pero eh, al igual que las mineras aparece el problema del agua también como un problema fundamental y nos aparecen otros problemas más como son los arrojuntos la, eh, las plantaciones de zarzamora en Michoacán ¿no? la, la cuestión de las madereras en la zona de Durango ¿no? nos aparecen eh, en, en particular en Chiapas eh, los cultivos de la palma africana últimamente eh, los, eh, los árboles de oro o las granjas, eh, o las granjas eh, a, agrícolas, ¿no? como parte de todos estos procesos de lo que nos ha llevado a una presencia de lo que podemos llamar las eh, industrias eh, supraterritorialidades. ¿no? Eh, ahorita eh, eh, voy más para allá. Pero eh, en términos de este digamos eh, eh, abanico de problemas, aparecen también los, los proyectos turísticos particularmente eh, en Chiapas o en las zonas eh, de Michoacán o de Yucatán. También nos aparece en algo que, es, eh, que nos aparece en términos de los cultivos, que son los agroquímicos y los fertilizantes y la utilización de las semillas eh, híbridas eh, versus las semillas nativas. ¿no? Eh, la industria eólica ¿no? en, en, en Oaxaca, ¿no? la extracción de las cementeras en Hidalgo, en, en, en Salto del, eh, del Agua, en Chapas o en Tabasco. En fin, eh, eh, esto, todo este panorama ¿no? de las poblaciones indígenas y de los territorios nos lleva a preguntarnos sobre lo que Ducó llama el rostro de una época. El hacer etnografía hoy, desde nuestro punto de vista, ¿no? es hacer una etnografía de lo que significa el neoliberalismo en los territorios indígenas ante la alta presencia de múltiples empresas que si bien no están en los territorios indígenas ¿sí y tienen diferencia en ellos ¿No? a, eh, en paralelo a las, eh, a las iniciativas del Estado y a los, a los cambios que ha sufrido la Constitución como ha sido el 27 Constitucional todo esto, digamos nos abre este amplio panorama de lo que es el, eh, la etnografía del día de hoy pero eh, una de las cuestiones que salta ¿no? y que nos permite valorar la importancia de la etnografía es que por lo menos podemos plantear eh, en términos ya dando saltos eh, bajo una reflexión, si quieren ustedes, teórica, es de lo que significa y de lo que nos abre como, eh, como etnógrafos a problemas que están relacionados eh, bajo estos dos ámbitos, que tenían que ver con dos tipos de modelos de civilización. ¿no? por una parte de lo que significan las poblaciones indígenas, con todo este bagaje ancestral, ¿no? y lo que han significado estas nuevas inercias ante los conocimientos o las epistemologías, de esto que se ha llamado el neo neoliberalismo a partir de sus estrategias, como es la propia ciencia. ¿no? Esto nos ha llevado en que en términos de la etnografía, no solamente es el estudio de los otros, sino que nos ha llevado a una incursión, de lo que podría representar lo que man, la Turra maneja hacer una antropologización de lo que es Occidente es decir, no solamente eh, nos, nos, nos lleva a plantearnos la etnografía y el conocimiento de los otros en este caso de las poblaciones indígenas sino de lo que significa Occidente como modelo de civilización ¿no? en este sentido eh, se, ha abierto, eh, se han abierto los canales para una amplia discusión ¿no? que nos ha llevado por lo menos a plantearlos en dos canales hay muchos más. Pero eh, este cuadro eh, está reflejando todo este ámbito de discusión. Pero digamos que eso nos ha llevado a una amplia discusión, en donde la antropología para nosotros ya no es suficiente para este diálogo transdisciplinario producto de las nuevas corrientes hay un amplio, eh, una amplia discusión con los sociólogos con los geógrafos ¿no? pero que en definitiva nos están planteando ¿no? por una parte el conocimiento de los otros de las poblaciones indígenas pero también una antropologización de lo que significamos nosotros como modelo de civilización ¿no? de ahí eh, este cuadro nos está reflejando, digamos, eh, eh, eh, eh, nos está planteando problemas como los que establece Escola con las ontologías, en donde la naturaleza es una construcción y donde evidentemente nos lleva a diferentes construcciones de lo, y relaciones con lo que es la, la naturaleza. Nos está llevando a el, las reflexiones de, este, de las desfases de Pedro Viqueiras, nos está llevando a pensar los, a la memoria como parte de la reproducción de la historia entre las comunidades indígenas y como un método de los antropólogos en términos de la etnografía, pero también nos está llevando a la historia en términos de la linealidad, ¿no? nos está llevando a, la, eh, a, a, a, a, digamos, a etnografiar no solamente los saberes en términos de esta memoria, sino también los conocimientos en términos de la ciencia. Eh, me parece que eh, hacer etnografía de hoy en, el, en, en la época del neoliberalismo nos está llevando al conocimiento de las poblaciones indígenas, pero también al conocimiento de lo que significa la ciencia, la tecnología y las empresas. Me parece que estos dos ámbitos nos están llevando, digamos, a una esquematización de plantearnos los modelos de civilización como referentes etnográficos que nos permiten dar cuenta del rostro actual, de lo que significa el neoliberalismo, el neoliberalismo, para dar cuenta de los procesos que se están dando en prácticamente todas las comunidades indígenas del país y me parece que en, en términos de la aldea global como mundo occidental. No. Eh. bueno, eh, lo que queremos eh, nosotros ahora ver es un poco el trasfondo de lo que Javier les ha eh, presentado ahora y esto es importante porque eh, merece una discusión sobre lo que es la etnografía eh, evidentemente no les vamos a, a enseñar a hacer etnografía porque ustedes la saben hacer pero sí es importante que tengamos ciertas, eh, que, nos, que recordemos, para quienes sabemos hacerla ya, eh, recordar ciertas nociones, ciertos aspectos que para el caso de ustedes van a ser muy útiles. Es decir, en este seminario ustedes eh, están eh, abordando herramientas para eh, pensar en la etnicidad, pensar en el pluralismo jurídico, pensar hacia la construcción de una constitución intercultural, etcétera, etcétera y la etnografía es eh, sustancial para esto entonces eh, algo de, de lo del trasfondo que, le que les ha presentado Javier es justamente pensar que la etnografía que vamos nosotros a utilizar depende de un diseño de investigación y depende sobre todo de qué es lo que queramos decir eh, acerca de, de una población indígena o de una problemática en eh, general es decir eh, subrayar cuáles son los datos que son pertinentes para problematizar algo y cuáles no. Cuando pensamos en la etnografía como una mera colección de datos, estamos cayendo en un error eh, tremendo. Eh, por eso es que, que no les estamos presentando una colección. De datos sobre los pueblos indígenas, de bueno, pues, se, se visten con un con flores de colores, en esta región, en esta otra danzan con el, el flauta de carne y su tambor, sino estamos hablando de problemáticas que estamos viviendo y que tienen, por supuesto, un sustrato también eh, cultural al cual hay que referirse. Entonces, bueno, eh, rápida, rápidamente eh, vamos a ver algunos aspectos aquí, eh, tan solo para eh, poderlos eh, recordar y que eh, podamos eh, cumplir nuestros objetivos, que es eh, dar una visión eh, menos, folk, menos folclórica de lo que son realmente los pueblos indígenas, y eh, con base, por supuesto, en una investigación eh, muy, muy profunda y de muchos años. En la tercera parte de, de la sesión vamos a regresar a eh, abundar sobre ciertos aspectos que... Eh, Sabemos que van a ser interesantes para ustedes. Entonces, bueno, aquí tenemos que eh, distinguir eh, varios niveles de la etnografía que nos van a servir mucho. Una, pensarla como un método eh, cualitativo por excelencia, eh, el método cualitativo de la antropología, aunque después en muchas otras disciplinas han abrevado de etnografía, para bien o para mal, porque a veces... Eh, hay un, un texto muy lindo de Tim Ingold que dice, bueno, es suficiente respecto a la etnografía, porque resulta que todo es etnografía y eso no es cierto, eso ahorita lo vamos a ir desarrollando nosotros la otra el otro eh, nivel de la etnografía, digamos, podría ser como el producto, como el resultado de nuestras pesquisas de nuestra investigación y que resulta en un libro, en, una, en un texto, en un de diversos eh, materiales, es decir, la etnografía como producto. Y otro nivel es de pensar a la etnografía como una disciplina antropológica. ¿Por qué? Porque también tiene, eh, lleva implícita una discusión teórica, como ya mencionaba Javier, eh, datos empíricos que recogemos factualmente, que los discutimos, que los interpretamos, etc. ¿no? Entonces, bueno, dependiendo del diseño de nuestras investigaciones, Vamos nosotros a hacer uso de la etnografía como herramienta, como método cualitativo, eh, con sus propios métodos intrínsecos y técnicas de recolección de datos, o como producto de investigación, o como eh, una, una disciplina. Eh, de manera que eh, no podemos referirnos a la etnografía como este catálogo de datos ya tenemos un corpus de materiales muy grandes que se ha producido eh, desde prácticamente siglo XIX sobre los pueblos indígenas que son susceptibles de ser consultados y justamente ahorita los, los eh, doctores acaban de mencionar que existen estos materiales bibliográficos eh, para que ustedes los vean, digamos que, que tenemos un acervo ahí para, para consultar y de esta manera también podemos rebasar como decía hace rato, a la etnografía como una mera descripción. Desde los años 80, digamos, hay, eh, desde fin, desde los 70, de hecho, hay toda una discusión con respecto a esto, ¿no? ¿Qué es la etnografía? ¿Sí? Y si se trata de una mera descripción, eh, de, de la, la, la, la banca es azul con eh, flecos eh, dorados. Bueno, pero ¿y? ¿y eso cómo se relaciona con eh, los aspectos de, de las culturas que nos interesan en eh, la, la eh, esto, evidentemente, tiene que ver con eh, la manera en que eh, nosotros estamos eh, colectuando nuestros, nuestros datos. Sabemos que la etnografía sí es una investigación in situ, es decir, la importancia de estar en los lugares, etc. Y realmente estar en los lugares es decir, en términos de la etnografía contemporánea, es la investigación etnográfica se hace donde está el investigador por eso es que también se ha ampliado tanto el panorama de hacer etnografía, porque a veces pensamos etnografía de los pueblos indígenas solamente en las localidades indígenas, solamente en esto y perdemos de vista que los territorios son mucho más complejos que eso y que también trabajamos en las ciudades y que también trabajamos en las aulas y que también trabajamos en, en muchos muchos años eh, de manera que la carga interpretativa de esa etnografía es la que es fundamental. Si no hacemos esto, pasamos por alto que estamos tratando sobre, eh, en torno a sistemas sociales, que estamos abordando aspectos que se vinculan con la desigualdad y con la pobreza. Y peor aún, si seguimos pensando en esta colección de datos folk, podemos caer en la justificación de la desigualdad por la diferencia. Entonces, es ese dato eh, consideramos que es fundamental para sus pesquisas y para que ustedes justamente puedan tener este panorama de lo que es el país eh, actualmente, por supuesto, pensando en la profundidad histórica eh, del mismo. ¿Puedo pasar? Entonces, bueno, hay eh, varios debates que para ustedes van a ser sustanciales en, en este seminario, nosotros eh, consideramos esto, justamente pensando en, en la población indígena. Uno es el debate entre lo universal y lo, y lo relativo, pensando a este universalismo como la exaltación de la unidad del género humano, pero que se ha elevado eh, lo universal, lo supuestamente universal, eh, elevando un valor de una sociedad y considerándola universal para todos. Que esto, bueno, sabemos, eh, ustedes saben muy bien, tiene sus orígenes en los planteamientos evolucionistas del siglo XIX, eh, por oposición al relativismo, si los valores culturales, sociales son relativos. Y bueno, también esto para nosotros, o sea, también como una herramienta para pensar, eh, también no podemos eh, caer en un relativismo absoluto, porque eh, si pensamos en la unicidad de un pueblo indígena, de una localidad, etc., estamos también eh, imposibilitando la comparación. Entonces, bueno, ¿qué, qué pasa a veces cuando eh, defendemos... Usos y costumbres, como dicen en otros lados, abusos y costumbres, porque son relativos, porque dependen de un contexto. Sí, pero tenemos que problematizarlas y, y tenemos que darles su justa dimensión. Y esto solamente lo vamos a lograr yendo a campo, haciendo este ejercicio de reflexividad, con el cual también se caracteriza a la etnografía contemporánea. Eh, entonces bueno, es, esta, esta discusión es eh, muy, muy importante para ustedes y también para no caer en el eurocentrismo invertido ¿no? digamos, a ah, occidente es inferior porque estamos eh, sobreestimando sobrevaluando los valores de nosotros de, como sociedad mexicana, de los pueblos indígenas en, en particular Pero, bueno, lograr esos equilibrios sabemos que es muy difícil porque evidentemente uno tiene un posicionamiento como investigador pero al menos tener un control epistemológico sobre ello, que es lo que nos importa ahora eh, eh, bueno, esto eh, también evidentemente tiene que ver con eh, las maneras en que hacemos eh, campo eh, cómo ha hecho digamos, la antropología estos eh, registros de aspectos que son relativos a eh, la sociedad nacional, pero que son absolutos en términos del ejercicio cultural de un ámbito, etc. Eh, lo hacemos justamente a través del ejercicio etnográfico. Otro debate importantísimo que tenemos aquí, me voy a llamar más rápido, porque te, tenemos muchas cosas que decirles, es eh, sobre eh, eh, la, la, los debates entre lo individual y lo colectivo, Siempre tenemos esa discusión, bueno, ¿qué valores son consustanciales a un grupo o no lo no son? Si responden a intereses individuales o colectivos, si responden a aspectos locales o globales, ¿no? dados en, en un contexto en neoliberal, como mencionaba el, el doctor Javier. En fin, tratar como de, de tener esa claridad sobre estas discusiones. Y el otro punto es justamente la autoridad etnográfica. Y aquí el debate me parece que es fundamental, nos parece para ustedes, porque es no nada más pensar quién es autor de las notas del campo que estamos compilando, sino quién tiene legitimidad para hablar y decir, dar cuenta de, así son estos pueblos indígenas de esta localidad, nosotros, los investigadores, los portadores de esa cultura ¿quién tiene esa legitimidad? y creo que ese es un debate que para ustedes va a ser eh, fundamental, por eso es que ese texto de, de Spivak que seguramente muchos, muchos y muchas de ustedes conocen, ha sido importantísimo y de todos los planteamientos poscoloniales y de coloniales latinoamericanos y poscoloniales eh, de la India porque eh, ¿cuál es la, la voz autorizada para hablar? se construye el sujeto eh, colonial como un otro. Eh, entonces, bueno, ¿cómo le estamos dando la voz a través de nosotros? ¿O cómo estamos dando cuenta de sus eh, problemáticas? De manera que lo que nosotros insistimos mucho es en la posibilidad de eh, subrayar el diálogo con nuestros interlocutores, y que esa es la única manera en que podamos eh, construir un conocimiento eh, compartido. Y aquí el registro y la interpretación de la diversidad humana, es finalmente el ámbito donde nos vamos a estar moviendo, es el, es el registro de la experiencia, de los saberes, de la memoria colectiva, y por tanto es contextual, porque sí, en efecto tenemos eh, mucha información, eh, por ejemplo, sobre eh, poblaciones eh, indígenas, ya, nos, ya conocemos muy bien todos los acervos, muchos hemos participado en conformarlos de alguna o de otra forma, pero eh, de pronto se nos pierde la historicidad allí, no y caemos en un presentismo. Entonces damos cuenta, a través de estas monografías, de fenómenos, de aspectos que ya no existen, ¿no? o que han devenido en procesos diversos. Entonces, el foco ahí es justamente abundar con respecto a, eh, a, esta, eh, a estos aspectos culturales como proceso, como experiencia, porque son contextuales. Esta es la única manera en que nuestras etnografías cobran sentido. Por eso es que es tan importante cuando decimos cómo hacer, dice el doctor Javier, una etnografía en tiempos del neoliberalismo. Cuando estamos viendo que sucede esto, en fin, todos estos aspectos y eh, figuran eh, eh, diversas voces que deberían de estar autorizadas para hablar sobre sus propias eh, problemáticas. Sí, por favor. Bueno, eh, justamente en este, en este sentido, eh, en el INAH se crea un, un proyecto eh, nacional de etnografía, ahora un programa porque creció muchísimo, desde el 99, y la idea es eh, dar cuenta, digamos, de la diversidad étnica, lingüística, eh, cultural de México, etc., a través de la investigación en grupos de, de investigadores en todo el país, y definiendo líneas de investigación eh, que todos eh, pudieran discutir, eh, comparando resultados, en fin, y proponiendo una serie de cosas. Voy a, voy a hablarlo así muy, muy rápidamente si hay tipo al final de la sesión quizá valdría la pena eh, regresar eh, un poquito a ello ya lo, lo podemos ampliar pero es un poco para que vean el, el mapa eh, el trazado digamos de eh, las líneas de investigación que se han trabajado en qué zonas entonces ustedes se van a dar cuenta cómo están, evidentemente no podemos eh, Abarcar todas las zonas indígenas es imposible, aunque seamos alrededor de 70, 100 investigadores, a veces menos más, dependiendo de los recursos institucionales y los intereses, pero sí podemos cubrir un espectro amplio que eh, nos interesa justamente subrayar la diversidad. Entonces, claro, estamos hablando aquí de. Eh, datos eh, fundamentales que seguramente ustedes los van a, a, a ver en otras sesiones eh, por ejemplo con el inali sobre las, la presencia de las lenguas indígenas pues, claro, bueno, todos sabemos ya que son 62 grupos lingüísticos que se despliegan en más de 300 lenguas distintas en todo el país ¿no? y bueno esto lo, lo, seguramente bueno, no sé si tendrán una sesión con ellos pero van a ver los, los mapas de la distribución de los hablantes, etcétera, que nosotros usamos también como eh, insumos para pensar otras problemáticas. Es decir, no nos podemos quedar nada más con este dato sobre qué se habla en Oaxaca, bueno, pues, 16 lenguas eh, desplegadas con sus eh, variantes, eh, pero ¿qué, qué podemos problematizar a partir de ello? los territorios eh, y Muchas, muchos aspectos de los que ha mencionado Javier eh, ahora. Y, y sobre todo pensar, por ejemplo, en, en qué categorías estamos utilizando también para hablar de, de estas poblaciones eh, indígenas. Eh, con, con, por ejemplo, con las lenguas eh, originarias, a veces también se desconocen, si bien no son originarias, se desconoce la presencia de otros grupos en el país, por ejemplo, la población, la población afrodescendiente, que ya mencionaba en, el, en un inicio, eh, los mascobos, por ejemplo, en Chihuahua, que es una población eh, afrodescendiente, que habla una, una lengua seminol eh, este, de, de indios eh, norteamericanos. Entonces, imaginen toda esa, toda esa complejidad, y esos viven aquí y han sido invisibilizados también, y no los consideramos como parte de toda esa diversidad y toda esa riqueza lingüística, igual que los menonitas, por ejemplo, también, que no nada más están en el norte del país, sino que hay menonitas también en Campeche, por ejemplo, o igual que eh, gente eh, que habla romani, en una variante de las lenguas zíngaras de los gitanos, en, en una sierra, en, en la sierra en Oaxaca.